Vamos de nuevo Ay Dios Increíblemente Qué Increíble YouTube No puedo ni siquiera grabar estas dos los Increíble YouTube Ahora sí Perfecto Hermoso Hermoso me encanta, 4-5. Debo eliminar el pinche canal de una vez por todo. ¡Ah, mi mano! ¡Most brutal dafter drop! Incre no, Dios. Wow. ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios, qué bueno! Este canal de YouTube va a ser increíble. ¡Va a ser increíble! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! <coughs> ¡Aguanta, aguanta! Dale, dale, dale, dale. Creador de indios para YouTube. Increíble. Crear ahora, crear, me da igual. ¿Qué hago? Ah, ¡Oh, ¿qué hago? Snapshot. Snapshot. Snapshot. Snapshot. Snapshot. Snapshot. Es muy bueno en YouTube, YouTube aquí, aquí les tengo un video, esta ocasión de cómo instalar Minecraft ¿sí? sin, sin, sin dinero, pues, cuando, cuando eres pobre te ayudaré. Eh. Eh, y pues sí, sí, este, suscríbanse y pues link en la descripción, la descripción por mega, un mega de todo. Bueno ya, paramos de estas tonterías. Este, ahora, ahora sí empieza el video de verdad. Pues... Eh, muy buenas. Um, aquí Alejo Como pueden ver, mi cabeza está hecho un pinche desastre. Y no me lo he cortado en meses. Mi habitación también está hecho un desastre, solo que... No lo pueden ver por ahí en el escritorio aquí. Pero tengo un montón de ropa en la cama. Y tengo mi arbolito de ahí atrás. Pueden ver que ni siquiera acabo de aclarar mi habitación. Y tengo ambos cuadros de ahí vacíos. Y... Tengo mi switch de la guitarra ahí porque no sé qué hacer con él. Pero bueno, gente, este video simplemente era como para decir gracias por los últimos dos años. Han sido chingones. todo chingón. Eh, Conocí amigos como Alor, Andrés y John Chetek, lo, los cuales todos me dejaron de hablar, de hecho. Pero. Por cierto, recién no vi mis lentes hace nada. Entonces. Y de hecho, también empecé de colegio. Por lo cual ha sido una de las razones por las que no he subido el video, es como que nunca haya sido, no es como que haya sido activo ningún día, like. <ríe> no sé qué así, bueno, este, felices fiestas, y <coughs> lo, los videos de Alor pincha pestan, <coughs> y una cheta que estaba más muerto que qué, Andrés, no sé qué le habrá pasado, güey todo, todo. Yo soy el pinche mejor youtuber de todos ¿vale? Suscríbanse, denle like sí, Síganme en pinche, en pinche Twitter, Instagram Síganme en LinkedIn, síganme en Facebook sí sí, Síganme, chicos, de, de, sí, síganme Si no me pinche siguen, juro que irán a sus pinches casas Y luego verán todo lo que les va a pasar